Hola y bienvenidos a esta aula virtual donde aprenderemos un poco de estructura de datos. Los conocimientos sobre estructura de datos, esas habilidades para diseñar, para desarrollar estructuras de datos que eh, se ajusten a nuevos requerimientos del tratamiento de la información, son fundamentales para cualquier persona que se desempeñe desarrollando software las estructuras de datos son esas piezas, son esos ladrillos que nos permiten construir aplicaciones de software. Cuidado, desarrollar software no es solo programar. Hay eh, otras actividades, bastantes, muchas más actividades que ustedes tienen que aprender y esos contenidos, esas habilidades, las van a ver en materias eh, que se dictan junto con estructura de datos y más adelante en cada una de las carreras. En esta materia vamos a trabajar en equipos. Un equipo no es un grupo de amigos que se hace el aguante. Un equipo se forma por personas que están comprometidas para lograr un objetivo. En este caso el objetivo es aprender estructura de datos. Y además del de compromiso para lograr ese objetivo, fundamentalmente muestran una responsabilidad consigo mismo y con el equipo. Por eso es que en el aula virtual van a encontrar algunas cuestiones sobre cómo trabajar en equipo y deberán conformar un equipo. Hagan lo posible por participar del primer encuentro, que es el lunes 9 de agosto a las 19 horas. Acá en el aula virtual está el enlace a la videoconferencia. Soy Julio Tentor, profesor a cargo de la materia y espero que disfruten de este cuatrimestre.